1, 2, 3, 4, ¿Cómo insertar un índice en Word? Hola, ¿qué tal estás? Soy Siribis, desde I de las Buenas, tu academia digital. Hoy vemos cómo insertar de forma automática un índice de contenido en Word. Con este sistema es realmente fácil crear el índice y resulta muy sencillo mantenerlo actualizado. Abróchate el cinturón, porque despegamos. El índice es un resumen que muestra la estructura del contenido de un documento, con la distribución de sus diferentes capítulos o apartados. Si añadimos un índice automático en un documento de Word, cada uno de los títulos contiene un hipervínculo, es decir, un enlace para acceder directamente a ese contenido. El índice sirve para facilitar la lectura del documento y suele estar situado al comienzo, justo después de la portada. Para generar un índice automático, Word utiliza los niveles de jerarquía que aplicamos al texto para reconocer los títulos del documento. Para asignar relevancia al texto que queremos destacar como título, utilizamos este cuadro de estilos que ves aquí. Estos estilos forman parte de la pestaña Inicio, en el menú principal. En Estilos encontramos diferentes formatos predefinidos para los párrafos de texto y también para los títulos. Puedes verlos todos pulsando en Panel de estilos. Vamos a crear el índice. Comenzamos seleccionando en nuestro documento todos los títulos que queremos que formen parte de este índice. Esta frase será el primer título. Este texto aparecerá como el segundo título del índice. Y así sucesivamente. Seleccionamos el texto, y en el panel Estilos, aplicamos el formato del Título 1. Hacemos esto con todos los títulos que queramos destacar en el índice. Ahora volvemos al inicio del documento para añadir el índice. Pulsamos, y después hacemos clic en, Referencias, arriba en el menú principal. Elegimos la primera opción, a la izquierda, aquí donde indica Tabla de contenido. Tenemos la opción de Colocar subtítulos. El proceso es el mismo, seleccionamos el texto del subtítulo y le aplicamos el estilo. En este caso, será el título 2, para que aparezca en un segundo nivel. El resultado es este que ves aquí, con los títulos destacados y los subtítulos con un formato más pequeño, y desplazados un poco hacia la derecha. Ya tenemos el índice y ahora vamos a definir su estilo. Al pulsar sobre tabla de contenido, tenemos diferentes opciones para definir el estilo de la tabla de contenido automática, clásico, contemporáneo, formal, moderno o simple. En este ejemplo, escogemos el estilo formal y la tabla se añade automáticamente, con el formato que muestra la vista previa. Ahora podemos cambiar el texto tabla de contenido por la palabra índice, o cualquier otro título que nos parezca adecuado. Tenemos los títulos, los subtítulos y las páginas correspondientes, donde se encuentra cada uno de ellos. Después de definir el estilo del índice o la tabla de contenido, hay que actualizar ese formato. Para hacer esto, Pulsamos sobre el índice y vemos la opción Tabla de contenido aquí arriba. Ahora clic sobre Actualizar tabla, y por último Actualizar toda la tabla. Fíjate cómo cambia el aspecto del índice, mostrando los subtítulos que hemos añadido. También puedes pulsar sobre Referencias, y después, a la izquierda, en el icono Actualizar tabla. Esta tabla de contenido automático incluye en su formato una serie de vínculos. Esto significa que, si pulso sobre cualquiera de los títulos, podré acceder directamente a su contenido, sin tener que desplazarme por el documento. Si solo vas a imprimir el documento, puedes suprimir estos vínculos. Si queremos personalizar la tabla de contenido, debemos pulsar en el menú superior sobre Referencias. Después hacemos clic en la pestaña Tabla de contenido. Y por último, en la parte inferior de esa ventana, elegimos Personalizar tabla de contenido. Veremos una nueva ventana para personalizar el estilo, ocultar los números de las páginas o eliminar los hipervínculos. Si pulsamos abajo, aquí en Modificar, se abre un nuevo cuadro para añadir o modificar nuevos estilos aplicables al índice. Por último, también en esta ventana podemos seleccionar de nuevo, Modificar para realizar nuevos cambios, esta vez relacionados con el estilo para el párrafo, el tipo de letra, el color o el tamaño de la fuente.